Hola a todos. Mi nombre es Mariano Álvarez y para mí es un placer estar acá. Le agradezco muchísimo a la organización de WordCamp. El día de hoy vengo a hablarles de CodeBitals, eh, qué es y poder descubrir un poco más cómo nos pueden ayudar las herramientas de CodeBitals. Eh, les hablo un poquito de mí. Eh, trabajo como Full Start Developer en la compañía Telescope. Eh, soy Google Developer Expert y eh, por acá también les dejo mis redes sociales, Mariano Codes, donde en realidad siempre estoy compartiendo contenido y me encanta conectar con personas. Así que mándenme ese connect y estamos conversando. Demos inicio. ¿Qué es rendimiento? Bueno, pues rendimiento es, es interesante porque pongámonos este ejemplo. Eh, tenemos un, una página web en la que la cargamos, ¿cierto? Y si la página carga rápido, si sus imágenes se descargan rápido, si vemos texto rápido, pues percibimos o pensamos que es una web que está optimizada, ¿cierto? Pero eh, pareciera que nos estamos enfocando solo en el contexto de nosotros y no en el contexto de otras personas. Pues estamos corriendo esta página eh, tal vez en unas condiciones que no todas la tienen. Entonces, pues... Pareciera ser que, el, o, o es más bien que, el rendimiento es un tema de red, relativo. Eh, y les pongo estos dos ejemplos. Eh, tenemos una persona a la que le ponemos dos páginas web que son exactamente igual, con la única diferencia que una de ellas carga un elemento un tanto antes. O muestra o cambia un color, desaparece eh, un texto o una imagen, pero la página es funcional exactamente al mismo tiempo que la otra. Si le preguntamos a esta persona cuál página es más óptima o cuál percibe que es un mejor rendimiento, pues va a decir que la página que tal vez le mostró la aplicación que le mostró un elemento antes. Pero la realidad es que no es así. Lo único que cambió es que se le mostró algo antes de que la página fuera completamente funcional. Entonces, estamos viendo que es un tema relativo. El segundo tema o el segundo ejemplo es... Eh, no todas las personas cuentan con los mismos dispositivos. Entonces, eh, supongamos que una persona tiene un dispositivo de alta gama con unos specs altos, en una geografía buena, con una conectividad buena. Para esta persona es probable que su, la aplicación cargue rápido. Pero ¿qué pasa para todas aquellas personas que tienen un dispositivo que no es tan bueno, sus specs son bajos y se en una geografía en la que eh, la conectividad no es buena, no es tan cerca de un datacenter eh, y la página pues no carga tan rápido. Entonces, ¿cómo podemos decir o no nos podemos basar en el hecho que porque a la persona que tiene un, un teléfono con specs buenos y conectividad buena, y se le cargó rápido no es no podemos afirmar de que la página es óptima hay que ser justos con todos porque no todos tenemos todos los dispositivos iguales y pues vamos a tener un comportamiento diferente entonces debemos de encontrar como un balance y acá es donde entran los web virals cierto entonces qué son los web virals uh, básicamente los los web virals específicos específicamente es una iniciativa de Google um, para poder eh, definir guías para nosotros los desarrolladores para crear excelentes experiencias para los usuarios. Now, eh, now, más bien, ahora eh, dentro de los core vienen los, uh, perdón, dentro de los web vitals vienen los core vitals. Estos core vitals es un subconjunto también de elementos que vienen listados en las guías que son medidos por todas las aplicaciones de Google de rendimiento. Y es aplicado a todas las páginas, no, no hay diferencia. Entonces, es como un pequeño subconjunto necesario y que Google especifica que toda página debe cumplir eh, para, que su, para que sea una página óptima. Ahora, también los web vitals, eh, es importante saber de que están completamente enfocados en las experiencias del usuario y también que evolucionan en el tiempo. Eh, de hecho, los últimos, eh, los últimos tres core vitals fueron definidos en el 2020. Entonces, eh, Google lo que quiere es asegurarse que las, eh, con estos eh, indicadores que vamos a ver más adelante, métricas, eh, lo que quiere Google asegurarse es que se enfoque en la parte de la experiencia en sí del usuario. Ahora, ¿cómo, cómo se definen estos eh, web vitals? Eh, bueno, el, el, el equipo de Chrome junto al W. 3 uh, Web Performance Group han venido trabajando desde hace tiempo en primero en APIs para poder estandarización y capturar la información para poder hacer este tipo de mediciones y luego también han trabajado y desarrollado las métricas eh, basadas e eh, intentando responder estas preguntas, estas siguientes preguntas. Entonces si eh, la primera pregunta que ellos se hacen al, al evaluar una métrica o, o al enfocarse en, el, en la parte de métricas es qué es lo que está sucediendo en verdad en la página. Eh, y con esto hace referencia, la página ya inició o, o ya respondió el servidor, ¿verdad? La segunda es es útil, eh, tiene suficiente información para eh, el usuario para, eh, pues para ser utilizado, para ser atractiva para el usuario. ¿Es utilizable? Eh, y con esto nos referimos, ya puedo dar clics, ya, ya puedo interactuar con ella. Y por último, es atractiva. Si las animaciones eh, se ven bien, si no hay un lag, eh, se mueven lento, ¿verdad? Entonces, los core vitals y los web vitals en general intentan responder a estas preguntas con el objetivo de enfocarse en la experiencia de usuario. Ahora, ¿pero cuáles métricas existen? Tenemos la primera que es el Largest Content eh, Paint. Eh, y esta métrica básicamente lo que hace es poder determinar cuál es el elemento más grande dentro de la pantalla, en la parte visible, eh, y cuánto tiempo está durando en cargar. Ahora, si ustedes ven, eh, hay un abajo en esta barrita de verde, amarillo y rojo, pues estos son los indicadores que nos dicen si el elemento está cargando eh, o el, de la manera correcta o, o a qué velocidad de cargar para pues estar bien, estar más o menos o estar mal, ¿verdad? entonces este indicador lo que nos dice es si este elemento carga de 0 a 2.5 segundos entre ese tiempo pues estamos bien, eh, es, es lo aceptado por las métricas si es de 2.5 a 4 eh, pues hay un espacio mejora y si es más abajo de ello pues estamos mal, ese elemento está tomando muchísimo tiempo en cargar Ahora tenemos también el First Input Delay, que de nuevo lo que nos dice es eh, cuánto tiempo dura la aplicación en reaccionar a un evento. Eh, y esto es importante. Más que todo, no es en, en el, el momento que se le hace trigger al evento, no importa lo que esa función o ese evento llame a esa función, no importa lo que dure esa función en llamarse, sino que la página escuche y el, el evento al que le damos, por ejemplo si le damos clic, lo que importa y lo que mide esto es cuánto tiempo duró la página en escuchar o verdad o sí, escuchar si hubo un clic después si, si la función a la que llama dura 10 minutos eso realmente no, no nos importa lo que le importa a Google y a las métricas en sí es saber el tiempo de reacción y esto es, esto es lo que se enfoca en inter interactividad entonces si es de 0 a 100 milisegundos pues estamos bien si es de 100 a 300, hay espacio de mejora, y si es menos, pues de nuevo eh, estamos mal. Y por último, en el caso de los core vitals, tenemos el cumulative layout shift, que esto básicamente lo que nos dice es eh, si hay, existen elementos que a la hora de la carga se están moviendo, ¿cierto? Entonces, creo que esto es un error común que los desarrolladores enfrentamos, y el ejemplo más claro es cuando tenemos un texto y hay una imagen que no ha cargado y al momento que carga, pues hace hacia abajo el contenido. Esto crea visualmente, pues no, no se ve visualmente tan atractivo una página eh, y pues es, es evaluado. Entonces, en la métrica lo que dice es, si está entre 0 y 0.1, estamos bien, que está en el, entre 0.1 y 0.25, es, hay espacio de mejora y de nuevo, si no, eh, tenemos que aún meternos más y ver cuál es el problema. Ahora, estas tres que les acabo de decir son los core vitals en general. Son eh, métricas que van a ser siempre eh, importantes al, al tema de medición, pero no son las únicas. Ahora, estas otras que tenemos por acá eh, son métricas que se leen, pero no son, eh, son necesarias, son importantes e inclusive más adelante vamos a ver que algunas de estas reemplazan unas de ellas al momento de la medición utilizando las, las herramientas. Entonces, no dejan de ser menos importantes, pero las, las tres más importantes son las que les acabo de mostrar y que son las que definitivamente siempre se deben de medir. Ahora, ¿de, de dónde salen las referencias o los indicadores para cada métrica? Bueno, eh, lo que pasa es que lo que se intenta hacer es que cada métrica se base en un estudio real. Entonces, en el en el caso del Largest Contentful Paint eh, se basa de hecho en un estudio que es el Human Computer interactive Interaction eh, y eh, que básicamente lo que hace el estudio pues, es, es verificar o entender mejor el comportamiento entre las personas y las computadoras y cómo perciben ¿verdad? la velocidad eh, pues, un, un, una persona con respecto a eh, a una eh, animación o una ejecución dentro de la computadora. Entonces, eh, basado en lo que el estudio habla eh, y en los indicadores que se lanzan, pues se utilizan primero como referencia eh, para definir eh, como indicador hacia una métrica, ¿cierto? Como en el caso del Largest Contentful Paint, que lo que decía era de 0 a 2 segundos estamos en el estado más óptimo. Eh, de 2 a 3, pues está espacio mejora y si no, pues hay que ver qué hacer, ¿verdad? Eh, pues estos indicadores, eh, pues normalmente vienen del estudio. Ahora, ¿qué pasa si no existe un estudio de estos? Eh, entonces, lo que se hace es agarrar de la teoría de la métrica, ¿verdad? Lo que se anda buscando y eh, probarla en sitios web que eh, son eh, muy utilizados. Eh, y básicamente la manera en la que se lo, se lo, lo hace es agarrando el 10% de un dataset que se llama el, el Chrome user experience report entonces y más adelante les va a explicar un poquito más a profundidad de ello pero lo que básicamente se hace es acabar esa teoría de la métrica aplicarla con datos reales y ver si es si tiene sentido o no esta parte es importante porque inclusive hasta si existe un estudio es necesario hacerlo porque imagínense que digamos eh, pues pongamos este ejemplo pues obviamente para nosotros como desarrolladores nos interesaría que la página cargara en cero segundos, pero la realidad es que no es así, ¿cierto? Ni siquiera en localhost podemos hacer eso. Entonces, eh, tenemos que utilizar información real para saber si es posible que alguien pueda cumplir con esa métrica. Ahí es donde entra el 10% de la información que se utiliza para probar la métrica, de decir, ok, a pesar de que el estudio dice que, por ejemplo, fuera un segundo, pues tiene más sentido que fueran dos segundos en el caso de, de Largest Contentful Paint, eh, pues porque es una métrica que las personas van a poder cumplir. Y por último, eh, ¿cómo es que mi sitio llega y cumple con eh, la métrica en el sentido si está en verde, si está en amarillo o si está en rojo? Bueno, pues aquí lo que se hace es utilizar el perfil, la regla del percentil 75, que lo que dice es de todas mis visitas, si el 75% de las visitas cumplen con el indicador de la métrica, pues perfecto, eh, tienes un sitio web óptimo para, para la métrica. Pero si más del 25% de las visitas de este sitio eh, no lo cumple, pues estamos hablando que es un sitio eh, deficiente o con espacio a mejora. Este percentil es el que se utiliza para todas las métricas en el caso de las herramientas de Google, pero no es un percentil definitivo. Realmente eso depende dentro de nuestros KPIs o objetivos que tengamos como compañía en términos de optimización y pueden ir cambiando. Y más adelante les voy a explicar cómo, cómo pueden ir analizando esta data y tomando ustedes sus decisiones. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para medir, eh, pues, el... el la optimización que tiene su página o medir, medir su rendimiento. Existen dos herramientas y de dos tipos. Perdón, dos herramientas no, sino existen dos tipos de herramientas. Entonces, la primera es la herramienta de laboratorio, que básicamente lo que hace es, es una herramienta que corre en un ambiente eh, controlado en términos de geografía, eh, dispositivo y velocidad. Eh, generalmente estas herramientas, pues son muy estables en términos de que podemos correr y correr la, la aplicación atrás de la herramienta y nos va a devolver números siempre muy similares y es por el punto anterior está en condiciones controladas. Eh, también es importante saber que este tipo de herramientas no considera el cache ni el VFCache cache ni el frameworks como AMP que son para la optimización de algunas páginas para que carguen aún más rápido y es muy importante saber que este tipo de herramientas de laboratorio son herramientas que se usan al momento de la etapa de desarrollo, antes de hacer un pase de producción o al momento que se está, eh, está debogueando un problema. Eh, y la razón es porque eh, solo estamos probando un tipo de condiciones y todos sabemos de que no sabemos si existen, si nuestra aplicación está perfecta para todos nuestros usuarios, hasta que la aplicación realmente interactúe con ellos. A todos nos ha pasado que hemos tenido nuestro ambiente de staging, por ejemplo, de pruebas, que pues funciona perfecta la aplicación, pero al momento de pasar a producción, un montón de cosas dejan funcionar. Y bueno, tenemos el segundo tipo de herramienta, que es la de campo, en la que se utilizan datos reales. Y aquí es donde viene el Chrome User Experience Report, que como les mencionaba, es un dataset, data una base de datos de información real, con dispositivos reales, con condiciones reales, eh, que básicamente la herramienta lo utiliza para poder comparar eh, pues el, el performance que tiene la aplicación versus lo, lo que realmente las personas están eh, reportando, o más bien utilizando los criterios anteriores que les mencionaba con estos datos. No solo se tiene que utilizar, utilizar el, el, el Chrome User Experience Report, también nosotros podemos obtener nuestros datos eh, utilizando APIs que tenemos disponibles. Ahora, importante, y quisiera eh, explicarles un poquito más de, de este Crux, el, el, la, lo que les venía hablando de, del Chrome User Experience Report, porque es utilizado en, en todas las herramientas de campo eh, de Google, eh, pero es importante que sepan eh, estas cosas. La primera es información que se recolecta eh, de manera anónima, por ejemplo, cuando ustedes han entrado a Chrome o cuando lo instalan siempre se les pregunta eh, que si desean eh, entregar información de manera anónima con tal de ayudar y esto justamente lo que hace Chrome es enviar su información a esta base de datos y es la que alimenta estas eh, herramientas. Eh, solo se utilizan datos de Chrome, no se utilizan datos de ningún eh, otro eh, navegador, de nuevo específicamente en el Crux, ¿cierto? Entonces, solo se recopila información de Chrome y en iOS no, no se recopila ninguna información. Primero, en el caso de, de Chrome iOS no se hace porque en realidad Chrome en iOS es Safari por detrás. Y segundo, porque eh, en lo que se dice es que generalmente los eh, personas que tienen dispositivos, eh, usuarios que tienen dispositivos de iOS, se encuentran en condiciones más óptimas en geografías. Mejores y además son teléfonos que tienen pues specs altos entonces pues pueden afectar un poco el estudio y eh, esa es la razón por la que no, no se toma en cuenta y por último, eh, bueno tampoco se toman en cuenta los navegadores basados en Chromium y por último eh, para que el sitio de nosotros esté eh, dentro de esta base de datos pues debe contar con una cantidad de visitas o tráfico eh, considerable para ser tomado en cuenta de nuevo, si no se puede, eh, si no estamos en esa base de datos, ahí es donde nosotros entramos y tenemos que recopilar la información para nosotros analizarla. Ahora, ¿cuál es herramienta es más importante eh, en sí o más valiosa? La realidad es que las dos son necesarias porque son para etapas eh, diferentes. Una, la primera, el laboratorio, es necesaria para el momento de desarrollo, para encontrar errores, para. Eh, para hacer antes de hacer un, un, un pase a producción, ¿cierto? Y la otra es para poder analizar los datos reales. Entonces, en realidad los dos son necesarios, no, no podemos solo utilizar una. Y en términos de cuáles herramientas puedo utilizar para hacer los dos tipos de análisis, en el caso del de la, laboratorio, eh, podemos utilizar Lighthouse, podemos utilizar PageSpeed, PageSpeed Insights y los DevTools que ya los conocen. Eh, y en caso de campo, pues PageSpeed, eh, de nuevo, él nos entrega los dos, las dos eh, tipos de información. Eh, podemos utilizar el Performance API, podemos utilizar el Crooks y la recolección de datos que nosotros hagamos. Ok, listo. Entonces, saltemos al demo. Eh, por acá tenemos la página de PageSpeed Insights, que lo que hice fue agarrar y correr este test eh, utilizando web.dev Esta página web.dev.dev es un sitio donde se listan las mejores prácticas eh, y se habla toda la información que hoy les estoy compartiendo. Entonces, en teoría, debería ser un sitio bastante óptimo con métricas eh, o indicadores muy buenos. Entonces, pues como les comento, yo ya la corrí y si empezamos a hacer análisis de lo que, la información que nos lanza, pues si ven por acá, dice que pasamos eh, los core values, que es perfecto. Ahora, analicemos un poquito más la información. Voy a hacerle aquí expand view. Y si ustedes ven estos primeros tres que están acá, son las métricas de Core Vitals. Inclusive aquí ustedes ven donde dice que son Core Web Vitals. Eh, entonces si nos analizamos un poco, dice que este sitio pues sí, cargó en menos de dos segundos para el 83% de las visitas. Eh, el 11% pues no le funcionó tan bien y para el 7% pues el rendimiento fue peor. Ahora, si ustedes recuerdan, se utiliza el percentil 75 para hacer este tipo de mediciones y saber si nuestro indicador está óptimo o no. Entonces, en este caso, estamos viendo que sí estamos eh, cumpliendo el objetivo porque más del 75% de nuestros usuarios están teniendo una buena experiencia. Y de igual manera con los otros indicadores, ¿cierto? Inclusive aquí habla sobre el percentil 75. Entonces, eh, en el caso de los web pilots, para esta página, estamos súper bien. Si bajamos un poquito más van a ver que aquí habla que tenemos otras métricas y eran las que yo se las listaba. Eh, entonces, eh, estas métricas, de nuevo, no es que no son importantes, pero no son parte del conjunto de core vitals. Sí es importante ponerles atención y en general vemos que eh, pues tienen eh, unos buenos stats, eh, pero hay algunos espacios de mejora. Inclusive es importante ver que aquí estas son métricas que están en experimental. Ahora, esta es una herramienta de laboratorio o de campo. Bueno, claramente es una herramienta de campo porque, va a ser un poquito más de son todavía, si ustedes ven acá, dice, y creo que no menciona esto, pero el, el, el, el Chrome User Experience Report, de hecho utiliza los últimos 28 días como base de información para poder determinar estos, eh, estas, estos indicadores. Entonces... Eh, esto claramente aquí nos está diciendo de que fue, eh, se, se corrió la herramienta en diferentes dispositivos, se corrió en diferentes eh, networks o conexiones, se utilizaron muchos ejemplos y se corrió en todas las versiones de Chrome. Entonces, eh, evidentemente, aquí est est estos primeros resultados, pues nos está hablando de resultados relacionados a experiencias de usuario completamente, eh, lo cual es bueno. Ahora, interesantemente... Si bajamos un poco más, vemos que la parte de performance pues, trae un número un poco más bajo y aquí vienen de nuevo otra de estas métricas. Eh, y como sabrán, en realidad estas son las métricas, eh, pero utilizando eh, o no estando información de laboratorio en sí. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues si viene acá, lo que dice es que se corrió estas métricas en un Moto G4 eh, y utilizando Lighthouse. Eh, importante, todas las herramientas de Google que eh, analizan información de laboratorio y eh, por detrás utilizan Lighthouse. Entonces, si utilizan esta o utilizan Lighthouse para obtener información de laboratorio, debería ser similar. Eh, de nuevo, la condición fue eh, pues 4G lento, eh, solo si hizo una carga y se corrió en, en cramming. Entonces, si ustedes ven, pues puede existir una pequeña diferencia. Aquí nos dio 2.1 eh, y por acá, bueno, no tenemos exacto, pero asumo que sí es 2 eh, hay una pequeña diferencia en términos de resultados y, y eso está bien o mal. Está bien, puede, puede dar diferencia en resultados por eh, lo que hemos mencionado. Hay datos reales de, de usuarios reales y están los datos de que son controlados, de ambientes controlados como este. Entonces, está bien que, que haya una diferencia. Entonces, a pesar de que vemos este 79 en amarillo, realmente eh, no es que esto no nos importe, pero realmente estamos cumpliendo con los core vitals que son estos tres, entonces podemos decir que pues, nuestro sitio es un sitio bueno y atractivo y está dando una buena experiencia a nuestros usuarios. Ahora, eh, bueno, acá yo les trae las imágenes rápidamente. Eh, les traigo este ejemplo de código rápidamente y de hecho tengo un ejemplo corriendo que solo quiero, quiero enseñarles la información que muestra este paquete que es web vitals, eh, web que es un paquete que pesa menos de un K, un KB y carga súper rápido. Entonces acá lo que tengo es una, un sitio súper sencillo que lo único que tiene es una imagen, un texto y al momento que yo le dé Refresh eh, pues se me van a lanzar las métricas eh, a veces es difícil capturar la eh, el cumulative shift eh, la, esta métrica que pues mide el, el movimiento de los elementos eh, porque eh, sí es difícil para capturar para el navegador pero bueno aquí ustedes pueden ver que estas eh, dos métricas eh, que está el, el lcp que es el Largest contentful paint eh, pues aquí nos entrega alguna información inclusive nos dice cuál es ese elemento eh, nos dice cuál es el url la imagen que se está cargando eh, por acá viene el elemento en específico el alt, todo, cierto eh, de igual manera con el resto de métricas, esta información eh, la idea es que en el momento que nosotros pues, creamos un sitio y tal vez este sitio eh, pues no es parte del crux, eh, pues nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestra propia implementación y almacenar esta información para poder hacerle análisis, entonces eh, puedes utilizar, por ejemplo, Google Analytics para poder enviar esta información y hacer el análisis de ahí. En el caso de Google Analytics es necesario porque no lo soporta por, por default. Entonces eh, es necesario pues, hacer una estructuración de la información para poder enviarlo, pero no es nada imposible. De hecho, en la página de web.dev puedes encontrar pues, cuál es el paso a paso para poder enviar esta información. Ahora bueno, me devuelvo a la presentación. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo inicio yo a, a empezar a, a trabajar con los web virus eh, Bueno, es importante y esto es una regla en general de eh, cuando se va a trabajar en optimización es nunca empezar a optimizar si no tengo datos del estado actual de mi sitio. ¿Y por qué? Porque puede que la supuesta optimización que estás haciendo más bien esté afectando. Lo que debes hacer es primero capturar, tener información, para poder después de que se hagan las mejoras poder comparar y decir ah ok sí sí si sí mejoras o pues no más bien dañé mi sitio tengo que revertirlo eh, por el otro lado eh, pues es normal que pase que las métricas no estén en su mejor estado y que tenga más de una que tengas que mejorar mi consejo es mejor enfócate en una eh, y empieza a mejorarla poco a poco hay, hay situaciones en las que puede llegar a ser fácil reparar las métricas, pero hay otras que pueden ser complejas. Entonces, tal vez lo mejor sea enfocarse en una y empezar a mejorarla e iterar sobre ello y luego saltar a la otra. Y por último, pues implementar herramientas de eh, monitoreo que nos eviten tener regressions. Nada, nada más doloroso que hacer un, cambios, mejoras, estar seguro que te está funcionando y después hice un cambio nuevo y dañó todo. Entonces, debemos capturar esto antes de que llegue a producción, entonces lo mejor es implementar eh, pues herramientas de, um, de medición en, en la etapa en, cuando nos encontramos en el desarrollo. Y ahora por último, y esta parte es importante porque es la que les va a permitir ir a convencer a su negocio, empresa, jefe, de por qué es importante medir el performance y eh, pues eh, implementar y gastar dinero en ello. Eh, pues les traigo el, el caso de Podafone, que es una empresa de comunicaciones en los que realmente ellos creen en todo el tema de trabajar en un sitio sano, con, con buen performance, con buen rendimiento. Y lo que hicieron fue que agarraron esta, esta página que tienen al lado derecho, esas dos páginas exactamente lo mismo, eh, y crearon dos versiones, y lo que hicieron fue hacer A-B testing. Entonces, una versión es la versión que ellos ya tenían, y la otra versión es eh, optimizada, aplicando técnicas para poder mejorar. Y básicamente dividieron, dividieron su tráfico 50 50 Y después de un tiempo pues, hicieron análisis de los datos Ahora, ¿qué modificaciones hicieron? Bueno, hicieron server side rendering Hicieron imágenes, eh, mejoras en las imágenes para que cargaran más rápido Aplazaron cargas de recursos que no eran necesarios para el inicio Como resultados, les dio un LCP eh, muchísimo mejor y considerable ¿Cómo se vio esto al final eh, representado? pues después de hacer el estudio se dieron cuenta que obtuvieron 15% más de visitas, obtuvieron 11% más de visitas al carrito de compras y además se reflejó en un 8% más en ventas. Entonces, el, el poder creer e invertir en la mejora del rendimiento de nuestro sitio web no solo impacta la experiencia del usuario, sino también impacta al negocio de una manera positiva. Con esto les agradezco muchísimo, ha sido un placer para mí ser parte de este evento. Mi nuevo, mi nombre es Mariano Álvarez, Le dejo mi red social Mariano Codes y eh, muchísimas gracias.